¿Qué es un cierre? Ya cuando cierre bueno, terminas, digamos, sí, el ya ciclo de cuando venta. la venta. Que te pague. O sea, es que te pague. Que hagas que te pague. Ahora, si el ciclo de venta es muy largo, como todos los casos que me han dicho, si el ciclo de venta es muy largo, pues es agendar una acción inmediata siguiente para que te pague. Entonces, hay varios tipos de cierre. El primero es doble alternativa, ya lo hemos estado viendo. ¿Qué es doble alternativa? Oye, entonces, ¿me estás diciendo que eh, sería esta semana o la siguiente? Oye, entonces, ¿vas a querer este producto o este otro producto? ¿Sería tal tipo de pintura o tal tipo de pintura? ¿Sí? Pero todo el tiempo estás cerrando. ¿Sí? ¿Sí me sigues? ¿Sí? Doble alternativa. Son preguntas de cierre. ¿Esas preguntas las voy a hacer al final o no? Desde el inicio puedo estar empezando a cerrar... Si te fijas, cuando apalanqueé un poquito para que me dieran información para sacar preguntas tipo sí, yo hacía preguntas doble alternativa. Oye, pero entonces tu empresa es de servicios de marketing o vendes otro tipo de servicios. Dos Siempre dos opciones. Es un cierre que todo el tiempo tienes que estar haciendo. ¿Sí? ¿Sí sí me sigues? Sí. Equivocación. Ahorita que estamos haciendo la simulación de venta, ¿Qué le dije a Eric? Ya habíamos agendado una fecha. ¿Y qué, ¿Y qué fecha le dije? ¿Por qué? ¿Y por qué le dije eso? Para que me confirme. ¿Sí? Si me dice, si te dice, ah, sí, sí, nos vemos el once. ¿Qué pasó? Pues le valió Wilson. O sea, no. O sea, date cuenta que te, te dijo algo nomás ahí para decirte que sí. Pero no agendó nada ¿sí? Ni ese día te va a pagar, nada Pero si, si él reconfirma Entonces sí ¿Sí sí estamos? Sí. Cállate y vende ¿Qué es cállate y vende? ¿Quién me dice? ¿Podría entrar ¿Con atención más a tu cliente? Las necesidades para y nomás sí, sí. direccionarte en las ventas que necesiten, ok. O sea, que a veces, bueno, yo he visto muchas veces que, como que el cliente quiere decirte las cosas y tú sí, estás sí. como no, pero mira esto y esto y jamás lo dejas hablar a él, ok. Entonces, sí, va, es, eh, es cuando, o sea, el, hay veces que llegamos con toda la información y queremos dar toda la información al cliente, que era lo que veíamos hace ratito. Y el cliente ya está listo para comprarte. No, dice, no, yo quiero este. Bueno, pero también déjame hacerte la presentación de venta. No, ya no es necesario que hagas nada. Ya, ya te dijo que sí. Ya nomás mándale la cotización o que te pague en ese momento o que te transfiera. Pero ya no tienes que explicarle nada más. ¿Sí? ¿Sí te ha sentido? ¿A quién le ha pasado un cierre de cállate y vende? ¿Sí?